solidaridad que ustedes han demostrado a lo largo de todo este proceso de mi hijo. Lo único que les puedo decir es que mi hijo no es responsable de los hechos que le imputan. Eh, el proceso ha estado plagado de inconsistencias, de irregularidades, de alargamiento de plazos y que finalmente no nos han dado esa libertad tan anhelada de mi hijo porque, les vuelvo a repetir, de las 23 pruebas, la única muy contundente era la del chofer y ya ahorita este, la licenciada Laura les comentó cuál fue la situación y bueno por otro lado eh, el el hecho de que ustedes estén aquí para para ayudarnos y apoyarnos hace que se fortalezca esa resistencia esa lucha que que mi hijo ha emprendido desde allá adentro y que no vamos a claudicar aún a pesar de que como dice la compañera salga Luis Fernando vamos a seguir luchando porque otros compañeros presos políticos obtengan su libertad ya que de, de igual forma yo en este sentido He estado pues muy muy este, cercana a todos estos procesos y han estado igual que el de mi hijo no plagado de irregularidades y de inconsistencias por eso es que el día de hoy levantamos la voz para que así el tribunal nos conceda la brevedad posible la resolución de este amparo y no se alarguen los plazos como ya ha sucedido con otros compañeros presos políticos, les agradezco mucho su asistencia y sobre todo el, la solidaridad que han demostrado hasta, hasta el día de hoy, gracias no solo, no está solo, no está solo, no está solo. No está solo. No está solo. Presos políticos, libertad. Presos políticos, libertad, libertad, libertad. A los presos por luchar, libertad, libertad. A los presos por luchar. Bueno compañeros, vamos a abrir ahorita el micrófono, hay algunos compañeros que querían extender alguna participación.